La situación de la mujer dominicana, la pobreza eh, expresada en falta de posibilidades para adquirir bienes, expresada en la falta de escolaridad, expresada en el bajo índice de desarrollo humano, se marca más en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene menos posibilidades de accesar a trabajos. Y cuando lo hace, generalmente les pagan menos que a los hombres. Y tenemos el ejemplo de que de 48 ministerios, apenas hay tres dirigidos por mujeres actualmente. Entonces, la mujer se ve más segregada. Y el otro ejemplo es el campo. 28 entre, entre el ministerio y direcciones. Y, y, y, y direcciones. direcciones, sí, y y, y direcciones. Ahora sí la mujer bien. se ve más segregada. Por ejemplo, eh, es la responsable del 42% de la producción del campo. Sin embargo, apenas tiene el 3% de la titulación. Mitad de la otra mitad, ¿no? Sí, apenas tiene el 3% de la titulación de las tierras. Y ahí, eh, todas estas cosas se ven como parte... De la problemática de la tanta incidencia de feminicidio, porque esto es un asunto muy, muy, muy, con mucha eh, variable. Y hay 10 eh, puntos que se propusieron como agenda a desarrollar en el gobierno de Luis Abinader con relación para reducir los casos de feminicidio. Déjame darte un dato antes de que tú pase a eso. Ayer estuve mirando que en España hay una preocupación muy seria con relación al tema de los feminicidios. En lo que va de año hay 51 mujeres muertas a manos de su pareja. Pero en España tenemos 42 millones de habitantes. Exactamente, es, así, es que voy. Aunque es una medida que se puede. 46 por... millones de Y ellos están preocupados también porque los números le dan que del 2003 a, al, al 2019... Se han muerto 1.072 mujeres. Cuando tú ves los números nuestros, tú dices la cosa es terrible. Es terrible. Porque no estamos hablando de 10 millones, estamos hablando de 40 y pico. 46 millones. 46 millones de habitantes en España. Y en lo que va de año, solo han muerto 51 mujeres. Aquí van 60 y tantos. 70 y ya. Y tú dijiste que ese número millones? no era real. No sé de qué sí. te basas, pero lo planteaste. No tengo una otra fuente ahí. Ok. Sí. Entonces, la verdad que es un tema para uno preocuparse. Sí, aquí. sí. Entonces, el, el primero es, el primer punto, conectar el sistema 911 con un servicio en línea directa especializada en atenciones inmediatas en el auxilio de las víctimas de violencia de género. Es decir, dentro del 911, especializar una línea exclusivamente para eso, para. Eh, eh, acceso directo e inmediato. El segundo, que es la parte jurídica, que quiero que me ayuden, reformular la ley 2497 del 28 de enero del 97 sobre violencia intrafamiliar, creando un ministerio público especializado y dotado de recursos económicos, tecnología y capacitación de este en este tipo de delito donde la atención de las denuncias de agresión contra las mujeres estará a cargo de este sistema especializado las 24 horas y no de la Policía Nacional porque hasta ahora se lleva la denuncia a la Policía Nacional aquí se está sugiriendo un ministerio especial para esto para atenciones las 24 horas un proyecto de ley al respecto será presentado al Congreso por nuestros legisladores eso es lo que abarca esto para hacerlo Mira, especializado. Una, aquí en San Francisco opera la Oficina de Violencia de Género en contra de ese flagelo que se formó y está ubicado y que las personas que están pasando por situaciones de violencia pueden asistir a la calle Colón, frente al comedor económico. Sí. Ahí operan sí. esos fiscales. Sí. El, el cuarto... Aplicar un sistema de monitoreo y control electrónico a los agresores bajo órdenes de alejamiento. Que si se le dio órdenes de alejamiento, haya un sistema de monitoreo electrónico. Si el individuo se está acercando, inmediatamente envíe la señal. Quinto, crear las casas de acogida donde la mujer se sienta protegida y tenga atención médica, psicológica y también de servicio de guardería por tantos niños que quedan también huérfanos. Implementar centros con personal especializado en educación y vigilancia para los hombres con conductas violentas que deberían ser monitoreados desde el mismo instante en que una mujer presenta la denuncia. Séptimo. Desarrollar una política para la difusión de las agresiones contra las víctimas de la violencia de género, evitando sens sensacionalismo, distorsión, exacerbaciones machistas. Ocho establecer la resolución pacífica de conflictos como eje curricular transversal en la educación preuniversitaria, enseñarnos a dirimir conflictos. 9. Crear un amplio sistema de protección estatal donde se destinen los recursos necesarios para la recuperación de las víctimas de violencia machista y los familiares afectados por esos delitos con mayor énfasis en las mujeres pobres. Y 10 dedicar fondos especializados del presupuesto para, como base de apoyo económico a las mujeres que hayan tenido que abandonar sus hogares por el peligro que corren sus vidas. Ahí están los 10 puntos que se plantearon para que sirva de, de punto de partida, valga la redundancia, a ver cómo entre todos podemos de, eh, desarrollar eh, sistemas eficientes para reducir o bajar significativamente el caso de los Mira, lo malo de esto o lo menos bueno de esto es que siempre hay una distorsión entre lo que se plasma en un papel y lo que se vive en la vida. Sí. En el asunto de ayer de la joven que fue intentar asesinar por su pareja, por su novio él estaba tomando en un lugar cuando ella fue y se le apareció a ella o sea, hay muchísimas condiciones que se toman en abstracto Y que en concreto necesariamente no se cumplen No es cierto que la denuncia por violencia de una mujer se llevan ante la policía Eso lo maneja el ministerio público Las sí. acciones de la violencia contra la mujer son acciones de acción pública La reacción más violenta del Estado cuando se produce una querella, se produce con esa querella, proviene de una mujer por asunto de violencia. Sí. Todos los abogados saben que cuando un hombre se mete en asunto de violencia contra la mujer, tiene una alta posibilidad de, de, de coger una medida de decisión. Yo coerción. creo, entonces, sí, el asunto está por ahí. Yo creo que si se le generan mejores condiciones de trabajo a la mujer y se le generan mejores oportunidades eso se puede reducir Pero que, es que la mujer está trabajando más que el hombre la mujer tiene más acceso a centros de trabajo urbano que el hombre, la mujer tiene más acceso bueno, a centro de estudio que el hombre cuando la, se hace el análisis la mujer tiene más posesiones materiales que el hombre, aunque sea el hombre que se la las la estadística dice que tú tienes en desempleo Casi un 48% en la mujer. Además, en la ley Ahora, está contemplado. La economía salarial a ah, igual trabajo, igual salario. No es cierto que a la mujer le paguen menos que al hombre con relación a los trabajos que desempeñan. Sí, aquí sucede eso. No otra sucede que Otra cosa que, otra cosa que falta, Sócrates, otra cosa que falta son los niños víctimas de esa violencia. Eso es una política de Estado que debe tomarse que en cuenta. Ahí debe Pero, de protegerse. Y dársele asistencia psicológica sí, y asistencia es que eso es una, una de situación estudio de atención. Va, yo lo que te digo que es que cuando un... se quiera aislar completamente y ponerlo todo en función, nada más de la mujer. Tenemos y... una llamadita y disculpas, eso mantén la idea ¿eh? ahí. Buenos días. días. Bajen un poquito, buen menos, día. Buen día. Sí, buen día. Eh, hablando de lo que ustedes, del tema de que hay mujeres, o sea, sobre el trabajo y las mujeres, es realidad. A veces las mujeres le caen demasiado detrás al hombre porque temen de que se le vaya, de que no le pague la renta y demás. sabe que es verdad que las mujeres tienen pocas oportunidades y también el sueldo es mínimo delante del, del, del hombre. Entonces la mujer piensa que necesita tener el hombre para poder salir adelante. Un asunto de seguridad un asunto, de seguridad. un asunto de Muchas gracias. Muchas el problema, gracias. O sea, yo te digo, por ejemplo, profesiones, medicina, no es cierto que haya una mejor que si yo que de hombres que de mujeres. Eh, comunicación en la, en la era que nosotros estamos, no es cierto que eso se dé. En, en odontología en cualquier rama donde la do, los dos sean profesionales no es cierto que uno se pague mejor sí, pero que eso otro son, esos son cuando trabajos lleva, élites okay, cuando tú lo llevas a trabajo como el banco hay más mujeres trabajando en banco que hombres. cuando tú lo llevas a la universidad hay más mujeres desempeñando cargos administrativos se está que dando es sí. un fenómeno ¿Eh? tenemos ¿Eh? otra yo llamada. yo a Santiago, a ¿eh? una asociación de esas de esas asociaciones que hay en Santiago sí. que la dirigía un amigo mío, apellido Pantaleón de aquí de San Francisco ...y cuando voy todas son mujeres... ...y bonitas, unos sí, sí. hembros... ...y claro. le pregunté, pues me llamó la atención... ...me dijo, no, aquí para trabajar tiene que ser... ...mujer y tiene que ser bonita... ...y, sin, y el conocimiento... ...nosotros sí, le entrenamos, sí. entrenamos... ...buenos días... ...buen <risa> <Oye, risa> día, buen día... ...aló, Mi sí, esposo mío me maltrató... ...y ahora yo le dije... ...que él no me iba a hacer algo por el día de la mujer... ...y me dijo que él no cree en eso... ...que eso se alimento a la mujer... <risa> Muchas gracias. Maltrátalo tú a él. Esa es la Sentir. realidad. Llegale la costumbre. Ah. Se está dando un fenómeno en los supermercados y en las entidades bancarias que están cambiando. Lleno de mujeres. Eh, no, no. Están dándole eh, trabajos a los caballeros por el tema de las condiciones propias o de la naturaleza de la mujer, el tema de los embarazos. Sí, sí. Si vemos en los supermercados, limita, limita. fíjate cuando vayas. Mujer, en el área de caja, que su, los que atienden los. Verdad, anaqueles, es son muy pocos los que son mujeres, están poniendo jóvenes y caballeros vamos, vamos a mandar es... la cámara, mira sí. te, te voy a retar. mira, y sería bueno que, que la palmare. universidad haga un estudio Mándalo que de, Yo lo he visto. de Mándalo a tu los aquí hay más mujeres que hombres, Trabajando, en sí. cada uno de los departamentos, en todos hay más mujeres Sobre que en hombres las, sí, no Por ejemplo, las están, mira, las por están, ejemplo, las yo están un ejemplo, en Telenor, eh, que es la empresa donde nosotros trabajamos claro. En las áreas administrativas claro. hay, más, hay mujeres más mujeres que hombres claro. Ahora bien, en la parte técnica, que eso requiere un esfuerzo físico mayor Normalmente, por la cuestión de la fuerza y eso, hay, may, y hay más, más hombres Pero ver a una, una mujer encaramuchada en una escalera sí, Instalando pero, un sistema de Telenor Tú tienes que ver también es que hay cosas no, no, las quiero, eh, por su naturaleza eh, la a la que las la mujeres no se dedican y el hombre sí. Por la naturaleza. y se quiere estar estableciendo una igualdad sobre la base de cosas que aún no existen. Tenemos otra llamada. Buenos adelante. días. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo adelante. Están ustedes? Muy bien, adelante. adelante. Miren, sobre lo que decía Fulvio que tienen eh, vendiendo. Que Luis Abinader llegó al, al estadio Quiqueya y fue aplaudido. No te lleves de eso, Fulvio, mucho, que eso se hace fácilmente un montaje. Sí. Eh, yo quiero que vaya Gonzalo al estadio. Oye, me gustaría ver a Gonzalo. Ay, la, la, Tú sabes por qué pasó con Camacho. ¿Por qué? Porque Camacho no le regaló. 10 o 20 cajas de cerveza, punto. ¿Y a de ese regalo? muchacho grupito, no. punto. cervezas, que... Lara. Oh, oh, no, porque fue que le, regal... fue que le solicitaron una fiesta a Camacho, de los muchos dinero que tenía. Entonces, mira. Porque vaya Gonzalo y dé cerveza, oye, oye, a ver si no, lo van a puede... Oye, Gonzalo, Gonzalo es más querido que la Tayota. <ríe> Ajá, ajá. Mira la Toyota con... con, con huevos, gracias gracias por tu Gracias, mamá, muy amable. Gracias. Gracias, gracias por tu llamada. No, no, no, no entiendo bueno, eso. Bueno, vamos al WhatsApp. Vamos señora. al WhatsApp a ver qué dicen los amigos. Me gustaría escucharte la... <ríe> Ahí, Ahí está. Ya estuvo de acuerdo. Gracias. Ahí está. Vamos a ver esta postal que nos manda Máximo Durán. Eh, buenos días. Dice Dios. Eh, todo lo hizo hermoso, pues lo hizo con amor y te incluyó a ti. Dios no, te bendiga. Hay una Muy clase buenos de fuego días. Pero es que la belleza Ay. es interna, Ay. la belleza Ay. no Ay. es física. Ay. La belleza no es física, señores. Ay, bueno, dice 2677. Dice: Yo prefiero la de afuera. ¿sí? La oración Ay. cambia Ay. las cosas. Hay que revisar la tablet. Creo que no está conectada. Creo que, sí, que no, no está, está conectando los mensajes de WhatsApp. Hay que revisar. Muy bueno. Sí, Cuando es que regresemos otra vez, ayer, que exacto. tengamos la oportunidad de WhatsApp, le, sí. le vamos a leer todos los que hay. Así que vamos a la pausa mientras tanto. Solo seguimos con más contenido en demanda. ¿Qué decía ahí? Que ahora que viendo lo bueno, hay una, una interesante entrevista. Sí.